Buen día, soy Luz María Espinosa Cortés, doctor en Estudios Latinoamericanos. Agradezco a la, a la revista Ciencia ErgoZoom eh, y a su equipo editorial eh, que revisó y sus observaciones enriquecieron el artículo Hegemonía de Estados Unidos en el Orden Agroalimentario Mundial y la pérdida de la autosuficiencia alimentaria de México, eh, que fue publicado en el volumen 29, eh, número 1 de marzo eh, de mi, 2022. Brevemente hablaré de este trabajo de revisión histórica sobre la reconfiguración del orden agroalimentario mundial. El objetivo fue demostrar que la comercialización de granos básicos conducida por los países desarrollados debilitó la agricultura tradicional de los países históricamente dependientes como México país que perdió su autosuficiencia alimentaria eh, frente a Estados Unidos eh, y que el cual ha protegido sus intereses geopolíticos y económicos. Parto de la pregunta, México debe continuar con el modelo de ventajas comparativas que acentúan su dependencia alimentaria o pensar eh, en la soberanía alimentaria como eh, alternativa para el bienestar social. Las gráficas contenidas en este trabajo van a mostrar eh, con base a los datos obtenidos de FAO-STAT eh, el comportamiento de la producción, de las importaciones y de las eh, exportaciones de maíz y trigo de 10 principales países mundiales en el periodo de 1980 hasta 2016. Ante esta situación pregunto, ¿qué alternativa tiene México para dejar de depender del abasto externo de alimentos básicos sin tener que abandonar la agroexportación? México tiene el desafío de recuperar la autosuficiencia alimentaria y construir la soberanía alimentaria para el equilibrio entre los sectores agroempresarial y tradicional y así garantizar el derecho a la alimentación saludable. Pensar en ella... Tal vez sea una utopía colectiva, pero las utopías se alcanzan, en este caso con la acción de los distintos actores sociales eh, que intervienen en un proceso eh, social como es la alimentación. Cierro diciendo en este trabajo, si bien los movimientos campesinos como el de Vía Campesina no han logrado revertir el orden agroalimentario mundial actual, es innegable que abonan eh, un campo fértil de posibilidades de autogestión de las comunidades campesinas en favor del desarrollo endógeno y de sostenibilidad ecológica a partir de la reflexión e intercambio de saberes, conocimientos y prácticas culturales orientadas a la alimentación saludable. La experiencia de OCES CNPA en Chiapas va a ejemplificar la transformación de la eh, realidad social a partir del control local y regional, por lo que la soberanía alimentaria no se construye desde la hegemonía, sino desde la subalternidad sobre la base del diálogo de saberes entre campesinos y entre campesinos y representantes gubernamentales y académicas. Hasta aquí el resumen, eh, espero eh, les sea útil y que lo divulguen.